En 1873 eh, se conforma la primera corporación municipal. Es decir, hay un gobierno municipal que ya no está disperso entre las autoridades provinciales y la autoridad policial, sino que hay un gobierno municipal. Eso ya le da otra dimensión a la, a la ciudad como tal. ¿Mm? Y la entrada en la década del 80 involucra a Paraná, a Entre Ríos, en el mismo movimiento nacional de orden y progreso, ¿no es cierto? La idea del progreso indefinido y una renovación eh, edilicia particularmente que desde la imagen está relacionada con la representación del poder, es decir, ese proyecto que eso que hoy vemos como un proyecto de la generación del 80 quedó plasmado en eh, manifestaciones edilicias, edificios ¿eh? de gobierno que trataban de demostrar eh, la grandiosidad del poder ¿eh? de esa generación del 80. Entonces ahí está, este, están las grandes, este, los grandes edificios, la casa de gobierno como el monumento tipo, el desplazamiento del centro cívico de lo que era el, alrededor de la plaza que va a ser el ámbito de dominio del municipio, a otro centro cívico como capital de la provincia, que es el de la Casa de Gobierno, el Palacio de Justicia, el Consejo de Educación. Es como que tuviéramos dos centros, el, el centro cívico, centro del poder provincial y el que tiene que ver con el, el poder municipal, el gobierno de la ciudad, ¿sí? con el Palacio Municipal y otros edificios alrededor de la plaza que fueron... Eh, refuncionalizados. Lo que era la Casa de Gobierno de la Confederación fue ocupado por la Escuela Normal, fundada en la década del 70, en 1870, eh, cuyo edificio es reemplazado recién en 1935. ¿sí? Pero cambia la función de la, del edificio, el uso, ¿sí? igual que lo que fue el Senado de la Confederación que queda este, con un rol eh, educativo. ¿no?